Me enteré de la feria por Facebook, un amigo me, me lo comentó, me copó la idea y vine y ta, quería enterarme más o menos cómo son los estudios en Estados Unidos, cómo es el programa, cómo es todo eso. Estudiar posgrados, si pudiera, accesibles eh, en Estados Unidos y algunos sobre contabilidad o finanzas. Eh, sobre posgrados, básicamente. No a nosotras, o sea, nos encantaría ir a hacer un curso, o algo de eso, medio corto, ¿no? no una carrera, pero sí para aprender algo. ¿no? O sea, nosotros estamos en cuarto de liceo y empezamos a ver y para tener una base y tal. Quiero estudiar dibujo, pero quería orientarme bien para hacer en un futuro lo mismo estudiar allá. Y que es una buena forma de informarte siendo de Uruguay de cómo puedes empezar. No sé bien qué voy a estudiar, pero quiero ver un panorama general, amplio. Creo que esto, este encuentro es una oportunidad única de ver. Varios programas de varias universidades, lo que opinan, qué ofrecen y cómo lo ofrecen. Estudiar en el extranjero, más específicamente en Estados Unidos, es como todo un logro. Salió muy bueno además. Sí.